Para compartir un poco de... Um, um, um, ¿Todos pueden ver la, la presentación? Si ¿Sí pueden ver, si ¿Sí no está en teléfono, ok. Um, y uh, Google hizo la traducción. Entonces, si se ríe, se ríe de, de Google, no de mí, porque lo hice muy a, a la carrera. Uh, por, por varias razones en esta semana y porque uh, decidimos muy rápido hacer esa presentación y parte es porque hay unas becas que, que están, uh, uh, que tienen que entregar antes del 1 de septiembre. Entonces dijimos, pues queremos que pase la información de una vez, aunque no es tal vez completo, o tal vez refinada como nos gustaría tener. Uh, una pregunta para empezar es, cuando hablamos en inglés de grants, tenemos diferencia entre grants y scholarships. Y, pero cuando puse en Google, Google dijo que la palabra es subvenciones, pero yo siempre usé la palabra becas, pero yo no sé si subvenciones es realmente grants y becas es de scholarships o becas es para los dos o subvenciones es más común. ¿Cuál sería... ¿Cuál es más común cuando hablamos de grants? Becas. Mm. Becas. becas. Yo siempre utilicé... Es lo el... mismo para los dos. Ok. Entonces, Yo cuando... nunca había escuchado esa palabra de subvenciones, para empezar. <risa> nunca la había escuchado. <risa> ¿Nunca? <risa> no. no. Así es en tercer idioma. <risa> pues, ¿Quién dijo Google que... <risa> All right. Bueno, cuando ven las palabras subvenciones, sabe que es grants o becas. Ok. All right. Uh, cuando yo empecé en la Fundición de Cristo, fui a una, una reunión sobre uh, cómo hacer grants o, o becas. Y, y siempre me acuerdo, la señora salió y dijo, los que no tienen, no saben o no piden. Y como, como ven, eso fue hace 18 años y todavía está conmigo. Los que no tienen, no saben o no piden. No saben a dónde pedir, no saben cómo pedir, o si saben, no lo hacen. Uh, y pues pueden pensar en eso en varias áreas. Uh, cuando hablamos de trabajo, no saben dónde pedir, o no saben cómo hacer, o no piden el trabajo, no lo busquen Entonces, los que no tienen, no saben o no busquen uh, Cuando yo estaba ahí empezando en, en la Fundición de Cristo, pues siempre estaba pensando que, ay, si la conferencia pudiera hacer esas cosas para mí, sería fabulosa. Una cosa es si la conferencia podía hacer la, la, la, las ofrendas por medio de la internet por mí, porque cuesta mucho para organizarlo, cuesta mucho para tenerlo, cuesta mucho para mantenerlo, y, y era algo de, demasiado para mí. Cuando empecé hace tres años, yo pedí, ¿pueden hacer eso? Me dijeron que no. Pero cuando empezó la COVID, cambiaron y ahora están diciendo sí. Entonces yo, yo celebro eso, que ahora si ustedes no tienen cómo recibir ofrendas por medio de la Internet, la conferencia puede hacer eso por ti. La segunda cosa que yo quería es que la conferencia haga la página de la red por mí. Eso fue hace 15 años, que las, pues 18 años, cuando las iglesias apenas están teniendo páginas de web. Bueno, doy gracias a Dios que ahora hay un recurso de la iglesia general, donde si no tiene una página de web para su iglesia, ellos lo hacen y también hay fondos que están disponibles para ayudarles. Y vamos a compartir un, po un poco de eso. Entonces logramos esas dos cosas. La tercera cosa que no he logrado en esos tres años fue si la conferencia puede ayudar en, en buscar becas. Entonces hace, y, y Liliana le puede decir, desde que yo llegué, yo dije, Ay, ¿Cómo podemos ayudar con becas? ¿Cómo podemos ayudar con becas? Y empezamos a ver diferentes maneras, hablamos de, de colaborar con las diferentes áreas. Y por fin, hace como un mes, yo en una conversación con Tracy Iverson, que también trabaja en nuestro en el Centro de Desarrollo de Iglesias, digo, pues ya de una vez comenzamos a hacerlo. Hacemos una investigación, comenzamos a juntar uh, cuáles son las agencias, las organizaciones que dan becas y, y hacemos ese recurso para las iglesias. Y entonces empezamos eso y, y hace una semana, no uh, uh, y media, pues tal vez ni una semana y media ella y yo estamos hablando de todas esas organizaciones que dan fondos a, a otros y a algunos a iglesias, uh, y digo, ay, mejor compartimos la lista de una vez, aunque no está refinada, aunque no está finalizado, compartimos esa información para que de una vez pueden empezar a, a aplicar y podemos estar empezando a, a recibir más información y, y compartirlo con las iglesias. Uh, y lo que yo descubrí cuando yo estaba en la fundición de Cristo, pedimos muchos fondos, mucho, puede decir muchas de las semillas que sembramos cayó en, en mala tierra, pero unos cayó en, en tierra fértil. Uh, nosotros, cuando hicimos la, la, el programa de la música, tuvimos una organización uh, de Japón que nos dio 10 mil dólares para comprar las guitarras y para pagar maestros de música. Pero es porque empezamos a preguntar, pedir, pedir, pedir. Tuvimos una organización que nos dio como 40 mil dólares uh, para uh, el letrero afuera de la iglesia. Uh, entonces, Salió lo que yo aprendí al principio. Los que no tienen, no saben, no piden. Y aquí estamos para decirles, aquí son lo que hemos descubierto unos lugares. De pedir, eso va a estar uh, en ustedes. Y cuando digo, la parte más difícil en buscar las becas es saber a dónde buscar. Y ese es donde la, el Centro de Desarrollo de Iglesias está aquí para ayudarles. Uh, uh, pues preguntas hasta ahora. Nos, ¿Nos va a compartir la presentación al final? Porque para tomar ciertas notas. Uh, voy a darles la, la lista de todas las iglesias y podemos compartir uh, esa presentación. Yo puedo mandarles esa presentación también de PowerPoint al final. Okay. Muy bien, gracias. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Buena pregunta. Uh, segunda cosa que quiero decirles es no persigue el dinero. Uh, no sirves a mamón. Es, uh, había una temporada en la fundición de Cristo que yo estaba tan desesperado por dinero porque no sabía cómo vamos a, a mantener las puertas abiertas que yo empecé a buscar esos diferentes lugares que dan dinero. Y yo digo, oh, ellos dan dinero para eso, entonces hacemos eso para recibir su dinero. Y lo que yo estaba haciendo es um, serviendo la misión de la organización y no la misión que Dios nos dio. Y el resultado fue, fue mal. Muchas veces aplicamos y no lo recibimos. Y yo digo, fue de Dios que no lo recibimos porque no fuimos llamados para hacer ese programa. En otras ocasiones empezamos programas que realmente no fue nuestra llamada de empezar y y tuvimos que seguir manteniendo. Tuve un amigo que me dio esa enseñanza de, de Houston, Rudy Rasmus. Él me dijo que él empezó un, una escuela uh, para niños en su iglesia porque él vio que había muchos fondos para eso. Pero luego él dijo, no fue Dios llamándonos para empezar esa escuela. Yo solo sabía que podemos juntar fondos y al final oh, la escuela yeah. no fue conocida y sale un fracaso entonces uh, comparto eso con ustedes porque van a ver varias organizaciones dando dinero para hacer varias cosas pero más es, esté seguro uh, de, de lo que Dios les está llamando a hacer la visión que Dios le da y, y está en Dios para proveer para la misión que Dios les da uh, y en eso va a haber organizaciones alineados con la visión que Dios le ha dado, que van a querer apoyar uh, su misión y su visión porque van a estar alineados. ¿Estoy siendo claro? Sí. Bien. Sí. Segundo, um, de establecer una, una corporación uh, sin fin de lucros, es lo que dice todo eso, um, no es necesario, pero le puede ayudar. Y hay tres pasos para formarse una cooperación. Eso no es el punto de, de esa charla. Y cuando hice la charla en inglés, muchos pidieron hacer una charla solo enfocada en eso. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a hacer una charla solo enfocada en eso si quiere formar otra organización sin fin de lucro bajo del control a uh, de la iglesia, uh, podemos compartir más detalles sobre eso. Uh, pero hay tres pasos. Un paso es que tienes que sacar una cooperación, en cooperarse con el estado de Texas. Y ahí está el link y van a recibir esa presentación. El segundo, tiene que recibir un número de, de EIN, de identificación que... De, de, de, no es empleado, de, ¿cómo dice employer? Uh -huh, pues, de empleado. El empleado ¿Sí? de, de, de la Identificación uh -huh. yeah. pues de, yes, de la IRS. De la es de la IRS de su organización. Y después hay dos caminos. Un camino es formar su propio semín de lucros. El otro es ponerlo bajo de la parabrisas de la Iglesia Metodista Unida, que es que es, es más sencillo que tratar de organizar su propia organización y sacar eh, uh, del, uh, del gobierno federal, que es una organización sin fin de lucro Entonces, como digo, podemos hacer uh, una charla sobre eso, pero quería sembrar esa semilla si es algo que desean a, a hacer. Y la razón que uno va a, que tal vez está interesado en hacer eso, es, hay unas organizaciones que no dan uh, fondos a, a organizaciones religiosas, es decir, a iglesias a, y para hacer cosas religiosas. Hay unos que dan uh, y hay otros que no dan a ninguna organización con, uh, relacionada con religión. Um, y, entonces, y no calificamos para eso. Pero hay otros en medio que no dan a iglesia, pero dan a organizaciones relacionadas con iglesias o con religiones. Y esa es la organización que uno puede organizar como una iglesia. La Fundición de Cristo, organizamos uno de esos y utilizamos eso para ir a buscar uh, las becas. De nuevo, no soy un experto en eso, pero estamos hablando de traer unos expertos para ayudarnos a encaminar uh, por esos pasos si hay interés. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las becas. La lista que voy a compartir no es una, una lista exhaustiva, no es completo. Estamos, queremos seguir buscando. Si uno descubre otra organización uh, que da fondos, avísanos. Si después descubre ninguna iglesia metodista unida en Norte de Texas va a recibir de, de tal organización, avísanos para que podamos borrar de la lista, para que nadie, no, nadie desgaste el tiempo que uno gastó en, en aplicar. Um, Esté pendiente y lea muy cerca lo que ellos dan, lo que no dan. La mayoría tiene restricciones de varios tiempos y unas restricciones geográficas. Uh, nosotros, uh, uh, cuando dice no respaldamos, nosotros no podemos decir, ay, ya cuente con eso porque nosotros sabemos. Si me pregunta, le puedo decir, conozco eso, conozco eso, conozco eso, o no conozco los otros, pero los descubrí y lo puse en la lista. Uh, y nosotros no vamos a solicitar por ustedes. Y la razón es, uh, las preguntas que van a hacer en las becas son preguntas por cual nosotros no sabemos las respuestas. Van a estar preguntando oh. sobre números, sobre cuándo hace eso, sobre su budget. Entonces, nosotros no podemos aplicar por ustedes, pero estamos diciéndoles dónde están uh, las aplicaciones. Y al final les voy a decir, esas son las cinco cosas en cuales el Centro de Desarrollo de Iglesias puede hacer uh, para ayudar con esos grants. Ahora, uh, hemos puesto varias categorías de las becas de la, de la Iglesia Metodista General. La iglesia Metodista General, la mayoría de sus oficinas están en Nashville o están en Atlanta. Hemos juntado y ponido en una lista. Algunos son de uh, reciben mil dólares para escribir la historia de su iglesia. Hay otros que están para trabajar con la justicia. Hay otros que están para ayudar con los jóvenes. Hay varias que nuestras iglesias aquí van a calificar porque uh, uh, son para las... Uh, las iglesias de ética uh, uh, de, uh, de razas que, van, uh, que falta representación en la Iglesia Metodista Unida. Uh, otros son enfocados en educación, habitaciones, desarrollo de fe, música, jóvenes, pueden leer la lista ahí. y Como digo, de la Iglesia Metodista Unida, pueden leer las varias... Uh, uh, Uh, diferentes áreas. Google dice lo llamó preocupaciones raciales. Bueno, esas son las becas que están enfocadas en iglesias de latinos, afroamericanos, uh, etc. Uh, muchos de los que van a ver están enfocados en, en la educación uh, uh, de niños y de adultos. Si tiene esos programas puede ayudar tam, um, um, también si hacen un partnership con otra organización también pueden aplicar. Sé que había un tiempo cuando Kirkwood estaba explorando y hacer algo junto con, uh, uh, con Dallas County Community College. La fundición de Cristo hicimos un partnership con una organización que um, que recibió fondos que construyó nuestro uh, playground en la fundición de Cristo para los niños. Pero nos dieron el dinero porque hicimos un partnership. Cuando hablé de este uh, letrero afuera, la razón que nos dieron 40 mil dólares a una iglesia para eso es que tuve cartas de la policía, de la comunidad, de, de Proyecto de Transformación, de todas las organizaciones con quien tuvimos un, un acuerdo, que estaban trabajando dentro de la Fundición de Cristo, que ellos iban a usar ese letreo y ese letreo iban a ayudar a sus misiones y por eso dieron la, uh, el dinero para nuestro letreo, para ayudar a, las otro, a nuestros partners. Entonces, um, eso uh, Para las organizaciones que no normalmente dan a iglesias, uh, mm -hmm. pidiendo fondos juntos con una organización con quien col colaboras pueden ayudarles. Uh, de desarrollo de la fe, hay unos que sí están uh, únicamente enfocados en, en ayudar a iglesias. Uh, varias... Buscamos varias de música porque todavía tengo ese sueño de, de terminar el libro y el programa que hicimos en la Fundición de Cristo de Sublime Gracia para hacerlo disponible para todas las iglesias. Entonces, lo incluimos. Hicimos muchas investigaciones sobre varias de música y tenemos muchos ministerios de música en nuestra iglesia. Uh, de hablar, ya pueden ver una lista de... Oh, and can I interrupt you for just a second? Yes. Um, can you make sure that everybody's mics is muted? I'm not a host. Um because you get cut off because other people's mics, other people um kind of jump on okay. and can't hear you. Okay, ponga ponga su moodle in su uh su zoom y si está teléfono ponga estrella seis. Y, yeah, there you Bye. go. Yeah, so there you go, perfect. All right. Yay, uh, thanks. Muy bien. Okay, um, um como dice, hay unos que son enfocados en Alzheimer's. El día de dar de North Texas, um, voy a hablar de esos en, en un momento. Uh, uh, también está una lista, hay unas organizaciones que dan uh, por colecciones, por ejemplo, de, de los cartuches de toner o de tinta para la computadora, pueden hacer colecciones de eso, enviarlos y después le mandan un cheque. Um, hay una organización ahí, si tiene zapatos que están todavía buenas, le dan dinero para esos. Uh, hay otra organización, por si hacemos colecciones de las celulares usadas, los envían y le dan dinero, una cantidad por cada teléfono, dependiendo en su valor. Y ustedes han visto uh, uh, en el mall, pueden poner su teléfono ahí y le dicen cuánto le dan. Pues eso hace para organizaciones sin fines de lucros, juntas varias, los envían y ellos calculan por medio de los teléfonos y después le mandan eso también está en la lista qué les voy a presentar okay para llegar ahí uh, vaya voy a share my uh, um, alright ¿Pueden ver mi internet? Sí, ya. Yeah. Ya, yeah. ok. Cuando lleguen ahí, están en dos lugares, pero les digo lo más fácil para encontrar esa lista. Vaya a COVID Resources, ahí en la North Texas Conference, COVID Resources. Llega aquí a becas, a los grants. La nueva lista de los grants. Y si quiere uh, copy eso, ponga en traducción de Google y ahí está en español con los links. Okay. mirando eso por ejemplo si escribe la historia de su iglesia y escribe una bonita historia pues puede recibir como 200 dólares ahí uh, yo sé que hace unos años uh, casa linda escribió su historia y recibió varios premios uh, entonces pueden ver que hay varios uh, uh, premios para escribir su historia uh, Um, eso um, ya viene. La iglesia local, étnica, uh, raciales, local ethnic church concerns. Eso está en septiembre 1. Entonces ya viene. Uh, cuando estuve en la fundición de Cristo, lo recibí. Uh, hace tres años, mi primer año para ser el director, apliqué para esos fondos, pero también... Um, dos iglesias más aplicaron y una de las iglesias recibió y, uh, y nosotros no. Pero sepa de todas nuestras jurisdicciones, es decir, todo uh, Texas, Louisiana, hasta Kansas, uh, Nuevo México, solo van a dar uno. Pero sí, si, uh, pero siete mil dólares y, uh, como digo, hemos recibido. Pero es, es rápido de, de, de cambiar. Uh, de nuevo, más de, de las varias becas. Uncore, um si hay un desastre, uh, es algo que puede aplicar. Um, estoy, la Fundación Metodista uh, de Texas. Um, Kirkwood recibió fondos de ellos. Um, la Fundación de Cristo ha recibido fondos de ellos. Varias iglesias han recibido fondos de la, de la Fundación Metodista de Texas, la like TMF. El proceso de ellos es el... Um, antes del 1 de diciembre, uno tiene que escribir una carta a ellos y la información está ahí. Um, tiene que escribir una... Uh, una carta a ellos diciéndoles queremos aplicar uh, para fondos y explicar lo que es, y después ellos responden uh, si puede aplicar o no. Entonces, tienen dos, uh, dos procesos, pero es una buena organización porque ya cuando está uh, en su lista de recibir, he descubierto que es más fácil recibir en el futuro también en la mañana cuando compartí eso en inglés muchos estaban yo dije pues tal vez puedo invitar a la vicepresidente de TMF para venir a hablar sobre sus becas que buscan cómo aplicar etc y muchos estaban interesados entonces estamos los dos zooms que van a vamos a hacer des, después de eso es cómo formar una organización sin fines de lucro y invitar TMF y tal vez otros de esos grupos que dan los fondos para explicar cómo aplicar y, y lo que ellos buscan en las aplicaciones. Ok, y como ven, están en diferentes grupos, estamos llegando a la, la educación y al bebidación, diferentes organizaciones, organizado con uh, de, de Airtel, uh, desarrollo de la fe. Como ven, Um, muchos de esos están para a ayudar a varias iglesias. Uh, si ayudan las iglesias metodistas unidas, no sé, partes es que sé que es, saben cuántos hay, cuántas iglesias hay y cuántas denominaciones están buscando. Entonces, um, voy a estar muy interesado. Si alguien recibe uno de esos, avísanos para que podamos compartir. Uh, con otros uh, como por ejemplo el Instituto Calvino yo quedé pensando pues para qué aplicamos nosotros no somos calvinistas somos wesleanos, pero dicen que proveen para uh, uh, no dicen en su página que es restringido a los presbiterianos ah uh, uh, Ahí están los de música, uh, los que son de Dallas. Una uh, uno que quería compartir es la North Texas Giving Day. Ahí está. Si está... Uh, um, lo que es la North Texas Giving Day es que promueven un día cuando... Es el día de dar en la área de North Texas y hay cientos y cientos de organizaciones que se, que se escriben. Y si dan, um, esa organización da como un por ciento o dos por ciento más. Lo que yo descubrí es um, no dan uh, tanto que cubre los, las, lo que cobran las tarjetas de crédito pero es una oportunidad que personas que normalmente no dan a su, a su iglesia pueden dar. Es, es decir, por ejemplo, en Sherman, si, si Hope on Houston se registre en el día de dar, es una buena oportunidad para promover en la comunidad de Sherman, generalmente, para dar, para apoyar a Hope on Houston. Entonces, personas como yo que estamos acostumbrados a dar, en ese día, pueden añadir esa organización y con eso captan la información de esas personas y después pueden mandarles agradecimientos, pueden mandarles invitaciones, puedes mandarles, oye, ya está llegando la Navidad, y pedir otra donación para el tiempo de Navidad o para necesidades especiales. Entonces, para muchas de nuestras iglesias que están operando dentro de otras comunidades, uh, yo... Yo descubrí que utilizando la North Texas Giving Day es una buena oportunidad para recibir donaciones, para promover donaciones, y más y más personas están dando por medio de la Internet, y la North Texas Giving Day es una buena manera para uh, conectar a uh, personas. Uh, yo creo con eso, uh, como digo, son como más que 60 personas, uh, organizaciones que encontramos que dan, que dan fondos y seguimos buscando y seguimos incluyendo en las listas. Uh, uh, pero pusimos el nombre, la fecha que tiene que, que entregar, uh, parte de la información de ellos y también la link uh, si desean uh, ayudar, si, si desean aplicar. Y ahora, uh, lo que... Lo que el Centro de Desarrollo de Iglesias puede proveer por ustedes es, estamos continuando de, de proveer esta lista, vamos a seguir mejorando esa lista. Uh, uh, tal vez unos correos electrónicos cuando dice, ahí no se olvide de, de, de aplicar, la fecha viene de, de tal. Uh, tercero, es como digo, voy a buscar tener una reunión de unas de esas organizaciones para hablar más de lo que ellos buscan y cómo es la mejor manera de, de aplicar, si debe llamarles, si no debe llamarles, si debe mandar un correo electrónico después de que lo envíen. La cuarta cosa es, uh, si el tiempo alcance, uh, Liliana o Tracy, estamos uh, disponibles para revisar la aplicación. Y la quinta cosa es para las aplicaciones de la Metodista Unida, normalmente tiene que conseguir la firma del obispo y firma de, de su superintendente, que para un pastor que muchas veces es difícil uh, localizar el obispo y su superintendente, y nosotros estamos disponibles, que si nos dan la aplicación con tiempo y nos da uh, y nos dice, puede ayudarnos con firma del obispo y con su superintendente, estamos dispuestos para para ayudarles en conseguir esas, esas firmas. Uh, y para terminar, si recibe una beca, haznos saber, uh, para que sabe, sabemos que está funcionando, que no está funcionando. Uh, eh, también nosotros podemos agradecer la, la organización para que les anima para seguir dando. Utiliza, la segunda cosa es, utiliza los fondos como dice que va a utilizar. Utiliza los fondos como ellos dicen que tiene que utilizar. Uh, en inglés, uh, yo digo, don't ruin it for the rest of us. Es decir, no, no, no, no, no lo arruina por el resto de nosotros. Porque si una iglesia metodista recibe un fondo de esa organización y después no da reportes, no responden y o no lo utilicen como dicen, después cuando otra iglesia metodista uh, aplica, van a decir, no, no dan a las iglesias metodistas, no, ellos no cumplen Entonces tenemos que estar muy serios, muy fieles en cómo estamos manejando los fondos que recibimos en, en subvenciones o, o en becas. Y para terminar, uh, no entramos en un espíritu de, de competición. La primera vez que yo, y voy a confesar, la primera vez que hice esa lista, uh, yo todavía tengo ese sueño de hacer ese programa de música al nivel de la conferencia. Entonces, las becas que, la, que dan para música, yo dije a Tracy, yo digo, ¡Ay, no ponga esos en la lista porque quiero que el Centro de Desarrollo de Iglesias aplique! Pues Dios me, me convenció que yo estaba mal. Dios dijo uh, que Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios de generosidad, y, y no tenga miedo que Dios va a proveer, uh, si ese programa es de Dios, Dios va a proveer para ese programa. Ponga todo ahí, disponible para todos, anima a todos para aplicar, y vamos con la fe que tenemos un Dios que provea, y, y va a proveer, y si nosotros como iglesias, como hermanos y hermanas en la fe, Uh, podemos uh, uh, acercarnos a ese trabajo de buscar esos fondos en un espíritu de colaboración y no de competencia. Uh, yo sé que Dios lo va a bendecir y va a bendecir nuestras iglesias y vamos a ver en la conferencia en North Texas recibiendo más fondos, más fondos de, de personas que tal vez ni siquiera son metodistas y tal vez unos ni son cristianos pero vea la obra que Dios está haciendo en nuestras iglesias y quieren ser parte y nos van a apoyar. y Entonces, uh, uh, ustedes ya saben cómo uh, contactarme. Ahí está la información de Tracy Everson en nuestra oficina, uh, que es tracy.org. Uh, ahora, preguntas y comentarios. hay mucho, ¿no? Um, nomás les quería dejar saber que ya les mandé a todos... Um, Tracy just sent an updated list. Um, entonces, um, Tracy nos mandó una lista que está un poquito más actualizada, pero la de la website también. Se las acabo de mandar a su correo electrónico. Si necesitan ver las actualizaciones, de menudo a que nosotros sepamos, eh, Tracy se mete a la website y la actualice. Entonces, el documento que le mandé no, no va a estar actualizado por siempre, por toda la vida, porque es un documento. Pero si se van al sitio web, digamos, si en uno o dos meses pasan y ustedes quieren, dicen, oh, pues vi algo, ya no tuve tiempo, vayan al sitio web. Ahí va a estar más actualizado. Gracias, ya. Yeah. Entonces, so, ya, yeah. tienen esa lista, pero mejor siempre... Ir a la la página de web. Preguntas, comentarios. Suena interesante ese, esa idea de volver a tener una reunión para para, para buscar la manera de crear una uh, non-profit organization. So yo ayer estaba estado leyendo el libro de de uh, el uh -huh. de que dice que, que, que puedes crear dos hermanas abajo de una sombrilla, two sisters under the same umbrella. Y este, y yo estaba pensando justamente en eso porque, porque dije si ya está Hope on Houston, que es una nonprofit, profit, so podríamos como juntarla. Estaba pensando en hablar con Gail de eso. Ya, yeah. eh, porque va a haber organizaciones que van a ver Hope on Houston y van a dar fondos, pero si lo aplica, aplica por Casa de Esperanza o First Sherman. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, en todo eso estoy pensando porque, o sea, quiero que, que, que todo esto se convierta en una sola. <clears throat> o sea, que esté bajo la misma sombrilla para, para las situaciones de taxes y todo esto. Yeah. Y, y, y nuestras iglesias son, son, son como nosotros como personas. Nosotros somos hijos o hijas, esposos, esposas, pastores, estudiantes, etc. Y en, en la cual uh, pone más énfasis depende en dónde está. Cuando estoy en las casas de mi padre, el énfasis estoy soy hijo o hermano con mi hermano. Pero con, con mis hijos el papel es de... Uh, este papá y uh, yo me imagino que tal vez unos sus esposas o esposos están diciendo tal vez eres el pastor o pastora en la iglesia pero aquí en la casa entonces tenemos diferentes uh, papeles entonces como iglesias uh, tenemos varios papeles también de adoración de capacitación de justicia social etcétera entonces, yo siempre cuando yo estaba aplicando para, uh, para becas, a cuál parte de la iglesia pongo énfasis, depende en la, la organización en cual estoy aplicando. Si su énfasis es educación de niños y si reviso la página de web de, de esa organización y todo lo que puedo leer de ellos, su énfasis es educación de niños, pues yo voy a hablar de cómo... Tuvimos proyecto transformación, el programa que hacemos con los padres, uh, uh, como estamos ayudando con la tarea, el papel de música en el desarrollo de, de, de un niño, y estudios que demuestran que un niño que sabe música es más probable que va a graduarse que los que no saben música. Entonces, eh, me explico en cómo, cuando está aplicando música, uh, Busca qué está buscando la organización, esté seguro, no está cambiando su misión, su identidad, su misión, pero la parte que pones énfasis uh, uh, lo pone más relacionado a la, uh, a la organización que está dando los fondos. Otras preguntas, comentarios o, o sugerencias en cómo podemos ayudar. Entonces, no sé si tal vez hacemos una, cuando invita a la, las personas, hacemos la charla de cómo formar una organización de sin fin de lucros. Uh, si pueden hacerlo en español, tal vez lo que hacemos es, uh, ellos lo presentan en inglés, unos de nosotros asistimos y de ahí en la tarde reunimos los latinos y tratamos de explicar lo, lo que entendemos y hacemos planes. Aunque la mayoría de nuestros pastores son completamente bilingües, pero podemos uh, uh, hacer eso. Y lo mismo cuando invitamos, tal vez, a unas organizaciones para compartir lo que ellos busquen en, en, uh, en becas y fondos. Otras preguntas, comentarios, sugerencias. Yo nomás quería preguntar al pastor sobre. Eh, mencionó lo del día de dar. Este no sé si lo entendí bien, pero lo, lo que lo que entendí es: uno entonces ese día eh, busca contactos para que donen a su iglesia, eh, pero simplemente la, la búsqueda de contactos es como, como quien dice random o. o, o eh, es que no, no me quedó muy claro si hay como un, una lista, por ejemplo, de contactos a los cuales este, llamar para ese día o, o, o simplemente porque yo sé que esta iglesia da en ese día o cómo se maneja ahí más o menos. Muy bien. Hay una organización uh, uh, no tan lejos de, de ACAPE que se llama la Communities Foundation, la Fundación de Comunidades. Creo que están como a la esquina de 75 en Carruth, Uh, por ahí al norte de, de SMU. Uh, y esa organización, uh, personas con mucho, mucho, mucho, mucho dinero que quieren hacer algo bueno con su dinero, dan su dinero a esa organización para ayudar en manejarlo, para hacer las investigaciones de las organizaciones y que dan. Pues hace unos años, esa organización desnació la idea de decir, ok, vamos a tratar de aumentar la generosidad del norte de Texas y entonces hicieron uh, juntaron fondos y decir ok, por cada dólar que dan van a multiplicarlo entonces pues todos estamos muy animados pensando ay si alguien da un dólar van a recibir un dólar entonces muchas organizaciones se re registraron y, y fue un éxito que no esperaban Uh, tanto que los, fondos, uh, tantos que los fondos que ellos recibieron al final no fue como si dan un dólar, recibe un dólar, fue como dan un dólar, recibe tres centavos más. Entonces, no, no fue tanto, pero uh, pues, si, si uno junta 10 mil dólares, es 300 dólares, que, que es algo. Pero lo que yo veo más que ayuda no es la multiplicación, sino es, uh, eso tiene mucha propaganda en la radio, letreros por todos lados, uh, está saliendo mucho y personas en Norte de Texas ya saben que en ese día uh, van a dar a varias organizaciones. El mínimo es $25 para recibir el bono. Y entonces, en ese día... Ellos tienen lista de cientos y cientos de organizaciones de North Texas que han llenado el papel, que, está en, que han llenado la forma, que les damos el link en, en la lista, llena este link y pone su organización ahí. Uh, y decimos en la Fundición de Cristo todos los años, y sí recibimos dinero. Había un tiempo cuando yo estaba diciendo a personas, ahí pueden dar su diezmo en ese día y vamos a recibir más! Pero después yo descubrí que cuando están dando por tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito cobra más que, uh, que, que el bono. Entonces, el bono era uh, 2.5% en la tarjeta de crédito cobraba 3.5%. Entonces, uh, no ganamos así, pero en lo que ganamos es, uh, por ejemplo, agape. La estrategia sería. Uh, Decir, ese es el día de dar. Sería una oportunidad para avisar a los vecinos alrededor de Agape del buen trabajo que están haciendo. Poner letreros en su yarda, poner letreros donde todos están llenando, trayendo sus perros para usar su yarda ahí en Agape. Y decir, así puedes dar a Agape. Y, y animar a personas que vienen a su iglesia. Están conectados para, para ese día uh, que pueden ayudar y apoyar a GAPE. Uh, si estuviera en, en Kirkwood o Oak Lawn, uh, tratar de conectar con la iglesia con quien está relacionado. Y ahí en Kirkwood sería una buena razón para conectar con Primera Irving o con Plymouth Park y tratar de animarles para ayudar o lo mismo con Oak Haven. Uh, y, y como OKM está dando la comida los martes y uh, los martes y jueves creo pueden compartir de lo que están haciendo y pedir personas para dar para dar en ese día para apoyar a uh, su iglesia y ese es el propósito de del día de dar es una le hacen una buena excusa para pedir personas que normalmente no dan a su iglesia para dar en ese día and Owen Um, to be clear, sí, tenemos que registrarnos para poder ser una de las... Um... Ya, yeah, cada uno tiene que registrar y ser aceptados. Uh, había un tiempo hace años que, que no estaba ya permitiendo como iglesias si no están... Si su énfasis es la iglesia... Union y la Fundición de Cristo seguimos siendo parte de eso porque pusimos énfasis en nuestros programas comunitarios. Pero en la reunión de las 10, hoy Michael Bogman dijo, hace un año ellos dijeron, no queremos más organizaciones, vamos a abrir las iglesias porque cuando comienzan a dar a las iglesias van a empezar a dar a las otras organizaciones también. Entonces uh, creo que fueron por un tiempo cuando lo hicieron más difícil y Michael Bogman dijo que ahora están entrando en un tiempo que están haciéndolo más fácil para que entran. Entonces solo es que ir a la, a la red de la North Texas Giving Day, creo que es NorthTexasGivingDay.org y, y, y llena la aplicación y da empezar a promoverlo. Pero mi experiencia es casi nadie da a su organización si no pides de ellos que van. Que no hay personas buscando, oh, ¿a quién voy a dar hoy? Normalmente van porque están buscando a quién van a dar en ese día. Entonces yo voy en ese día, yo voy a Proyecto Transformación, yo doy a Wesley Rankin, voy a Jennifer Mission, Bethlehem Center, la Fundición de Cristo, Union, yo doy, yo ya sé, en ese día voy a dar uh, a esas organizaciones. Muchas veces solo es el mínimo, que es $25, pero es la manera en cual les ayuda porque también si reciben tantas donaciones, reciben bonos y etcétera. Ya, yeah. buena pregunta. Otras preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes. No, tenemos otros temas que estamos aquí. Oh, sí tengo otro tema, que estamos aquí reunidos. Yo recibí un correo electrónico preguntándonos si este año en la conferencia general, en septiembre, uh, si los latinos queremos hacer una comida. Uh, uh, yeah. no, yo dije a ellos que voy a hablar con ustedes y avisarles. Uh, no sé cómo sienten ustedes, pero yo por... Pues, ¿qué piensan ustedes? Cuando dice hacer una comida, ¿es compartir una comida entre todos o hacer una comida y llevarla a dónde okay? o qué? Sea, no, como el año pasado, como los últimos dos años, en la, en, creo que en los últimos dos años hemos hecho, ya yeah, en los últimos dos años hemos hecho una, a, a mediodía, uh, uh, hay varias organizaciones que hacen una comida. Uh, la church and society, la, uh, la, la, las iglesias afro. Y, y entonces los últimos dos años hemos, pues, en la conferencia anual, uh, uno de los dos días vamos a hacer una comida, cuando vamos a convivir. Uh, yo normalmente comparto un reporte de, de los ministerios sí. latinos. Cada uno se pone de pie, se presentan, uh, y eso es una es una bonita oportunidad que nos reunimos y convivimos y estamos juntos. Y, y si fuera en tiempos normales, sin duda, yo digo, obvio, vamos a tenerlo. Ya es, como dice, ya lo hemos hecho dos veces, ya es tradición. <risa> vamos a hacerlo hasta que el Señor regresa. Uh, uh, pero en este tiempo de, de reunirnos en un, cuarto chiquito y quitar máscaras y comer. Yo estoy como OK, yo les pregunto. Yo creo que es parte del mensaje que hemos dado hasta el día de hoy, ¿no? Que tenemos que cuidarnos y sería como que ahora dar otro mensaje, ¿no? Y yo estoy con que no no sería buen momento para para hacerlo en un cuarto pequeño y estar todos reunidos y Habrá otros momentos. Juan Carlos. De acuerdo. Yeah. <ríe> Ese es mi mismo pensar. Yeah. Sería, sí, Pienso que podríamos, eh, a, a mi punto de vista, pienso que podríamos vernos un poquito responsables con lo que está sucediendo. Yeah. Mm -hmm. y, y, y tal vez buscamos otro oportunidad para, para reunirnos, tener un convivio, una adoración afuera en una de las iglesias, tal vez, tal vez una de las iglesias que tiene yarda grande, tal vez uno que tiene árboles, tal vez una iglesia que tiene ¿Sí? ¿Sí? nombre, pero también en el, en el, sería bueno, pero no sé cómo los vecinos van a sentir no, vecino no. Hay en Union. ya yeah. No, ya, yeah, pero Kirkwood sería un buen lugar también, so. Ah. Yeah. Uh, entonces, también sería. No, aquí en Sherman se vienen para acá. Hay en Sherman. No, I in y nos pasamos al protro. No, ándale, venga. Nos vamos a pescar un rato. Vengarse para acá, aquí hay mucho aire. buen, buen, buen puesto, ¿verdad? Para pescar. Yeah. <laughs> Yeah. Muy bien. Entonces, uh, sí, Pastor para, para este año ya la comida estaba organizada, ya nos habíamos reunido. Uh, es parte de las personas que nos reunimos todos los años, okay. pero como vino la pandemia, todo cambió. Uh, pero la conferencia va este año en septiembre, no va a ser de forma virtual, va, va, va a ser... ¿En vivo? ¿Va a ser personal? ¿La convención? ¿De nuevo? Sí, ya nosotros estábamos listos para la comida, ya estaba organizada. ¿Para hacerlo en septiembre? No, para hacerla eh, cuando, en, en el tiempo normal de la convención, en el mes de, de, de uh, junio. O oh, estaban, ya, yeah, sí. Sí, sí, ya, ya todo estaba listo, estaba preparado, pero la pandemia cambió todo. Ya, yeah. entonces no sé ahora porque siempre eh, la hermana Cynthia, el doctor Barton, um, Javier, sí, hay otras. Javier, nos reunimos y hablamos sobre eso y ya estaba <coughs> listo. Eh, yeah. Pero no pudimos seguir adelante porque todo todo cambió. Entonces lo que yo yo puedo responder al correo electrónico que yo respondí pero tal vez puede informar a, a Cynthia y, y Javier que pues por los que estaban en la llamada están diciendo que en septiembre no es una buena idea no oh, es buena okay. um, idea yo creo que el pastor también está preguntando si annual conference can be virtual la conferencia anual um, es es hybrid hay una conferencia anual que está en uh, uh, que va a estar en uh, en St. Andrew, en un día, está el 18 y 19, creo, de septiembre. ¿De septiembre? Yeah. yeah. Y ahí es commissioning day, so um, van a estar comisionando. En un mes de hoy. Mm -hmm. uh, ya, yeah, el 18, uh, el 18 a las 2 en las reuniones de los pastores. Uh, y el 19, uh, todo el día es, uh, uh, es la conferencia anual. Y creo que está, unas personas van a estar en vivos y unas personas van a estar virtuales. Okay. Y unas personas como uh, Flor va a ser comisionada el viernes. Muy bien, otras preguntas o temas que necesitamos tocar. Uh, sería uh, bueno, creo, si tiene alguna información sobre qué tiempo eh, piensa que podemos eh, volver dentro a la iglesia. Algunos pastores están llorando porque están perdiendo muchas gentes. Bien. Yep. Bueno, ya yeah, no, no tengo más información de eso. Sé que el obispo uh, uh, tuvimos, tuvieron una reunión los subtendentes con el obispo uh, esta semana y creo que iban a salir con algo esta semana o la próxima. Uh, pero los casos no están yendo en el camino que, que queremos. Uh, y yo creo que partes también están esperando a ver qué dice las escuelas. Por ahora las escuelas están diciendo el, el, el día 9. Y entonces están como. Muchas personas están pensando la semana después del 9. Uh, pero. No tengo. No tengo buena información para decirle. Pues ya está hecho tal fecha. Ya. Yeah. Ya yeah, es difícil, difícil, difícil. Yeah. Pero uh, ese viernes voy a enterrar a la madre de nuestra compañera que se murió de COVID. Entonces... Uh, Tal vez una cosa que pueden decir a personas, prefiero perderles a otra iglesia es que perderles a COVID. Exacto. Lamentablemente esa es la realidad. Ya, yeah, uh, ya, yeah. y, y siento que uh, las ovejas conocen su pastor, conocen su potreo van a otro lugar por un tiempo, pero primero Dios regresan a, a su casa. Mm -hmm. Ya. Yeah. Amén. Uh, pero, ya. Yeah. Ya. Yeah. Siento, siento el dolor. Yo, yo me, me acuerdo con un, cuando estaba empezando la fundición de Cristo. Uh, había otra iglesia en los cerca en otro complejo de apartamentos y sus miembros empezaron a visitarnos para oh, otra iglesia también abriendo aquí. sabe cómo hacen los hermanos? Pues nueve iglesia que vamos a ir a verlo. Pues yo con miedo, yo, yo llamé al pastor y dije, ay, lo siento, no estoy tratando de robar sus ovejas y todo eso. Y yo, joven, joven, joven, apenas empezando, primera iglesia, primero, etc. Entonces yo le llamé y ese señor ya más maduro, más... Tiene años en, el, en, el, en la obra. Él dice, tranquilo, tranquilo. Dice, Owen, las ovejas conocen la voz de su pastor. Y si son de mi rebaño, me van a seguir. Yeah. Y, y como diez años después... Uh, ese pastor creció su iglesia, se fue de los apartamentos, fue a otro lugar, etc. Y después, como 10 años después, le, le encontré en un lugar y yo le conté esa historia de nuevo y cuánto me impactó y cuánto me ayudó cuando los de mi rebaño se fue y todo eso. Y dijo, sí, Owen, pero lo que no te dije hace 10 años es cuánto duele. ya <risa> <risa> yeah. yeah. tenía yeah. un buen punto. Entonces, uh, Um, sé que hay, hay muchos dolores en muchas áreas por no estar en la iglesia por personas siguiendo a otros a y, y, y siento por ustedes aquí el domingo por decir, enfrente hay una iglesia pentecostal y, es, y cerraron la iglesia y estaban con la música afuera y todos afuera sí, y, y o sea nosotros esperando a que el COVID se pase y tú dices pues Dios que los bendiga porque, ¿no? O sea, lo que acabamos de hablar de la madre de nuestra hermano, de nuestro hermano, es una realidad que nos pone los pies en el suelo. Ni modo. Yeah. Yeah. Hay que irnos despacito. Yeah. Yeah. Pero lo mejor de todo es Dios que está con nosotros, como dijo Juan Wesley. Yes. Sí. Con nosotros en eso y va a estar con nosotros al otro lado de eso. Entonces, uh, algo más que necesitamos compartir o deseamos compartir mientras que estamos aquí reunidos. Yo quería preguntar si alguna manera de, de ayudarles a, a nuestros hermanos en la pérdida, si les podíamos, si podríamos juntarnos a hacer algo o mandar algo. No hoy no de eso y quería hacerlo en la semana y se me pasaron los días pero no creo que sea tarde, no sé. Yeah, sé que no es tarde. Um, uh, sé que había una manera que estaban juntando fondos para Marta. No me acuerdo cómo lo estaban haciendo. Um, y, um, y no he visto una manera que lo están haciendo para el pastor Tayengo uh, Tampoco. Um, en Facebook, Amy, pastora Amy y pastora Lucy publicaron cómo dar para la pastora Marta Valencia. So, entonces, por ahí se pueden uh, ubicar en ese aspecto con el pastor Tayango. Pues aquí está, aquí lo tenemos. Yo creo que se beneficiaría su familia allá donde están si le ayudamos al pastor Tayango. Yo mandaría, a, a, a colgar aquí, yo mandaría algo a su esposa a preguntarle si están juntando los fondos y cómo uno puede dar. Ok. Gracias. Sí, sí. Gracias por preguntar eso. ¿Otros? Cuando tenga esa información la comparte con nosotros. Mande. Cuando tenga esa información la comparte con nosotros ya yeah, lo haré yep, yep. Uh, algo más okay gracias por su tiempo y gracias a todos oh, que estén bien les mando un saludo a todos ya yeah, agradezco a, a Liliana y a Tracy Iverson por su trabajo en este para hacer eso posible y Um, y estamos aquí para apoyarles. Si piensan otras maneras que podemos ayudar, no sé, como yo cuando estuve en la Fundición de Cristo, ay, si la conferencia pudiera ayudarme con mi website, si pudiera ayudar con grants, pídenos. Hey, tal Gracias. vez no, pero tal vez decimos sí. Él no. no sabe o no pide. Entonces, ya saben, entonces piden. Ok. Ok, gracias. Gracias. Dios. Okay, okay. Oremos. gracias. Señor, Dios gracias. gracias por este tiempo, Señor. Yo pido, Señor, tu gracias, Señor, misericordia sobre cada uno, Señor, en la obra a la cual les ha llamado. Pido, Señor, que bendices tus iglesias. bendice, Señor, las comunidades a cuales ellos sirven. Levantamos, Señor, a ti de nuevo al Pastor Tallengo, Pastor Valencia, pidiendo, Señor, tu misericordia sobre ellos, su familia, y sobre, en este tiempo. Doy gracias, Señor, para no estar en este trabajo solo sabiendo que estás con nosotros y apuesto puesto hermanos y hermanas para acompañarnos en este camino. Pido tu bendición sobre cada uno, sus familias, sus rebaños. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.